¡Uy! ¿Qué pasa que no se terminar aquí Mercurio me 3 de un nuevo video? Y hoy estamos con Dead by Daylight Sí, señores, Dead by Daylight Pues hace como dos días salió el DLC de Silent Hill El cual vamos a probar por primera vez, a ver qué también está Y pues nada, vamos a ver qué nos espera el asesino Sus habilidades y qué, qué nos lleva parte del asesino, el sobreviviente Bueno, gente, vamos a empezar con el sobreviviente que nos entrega este DLC Eh... Vamos a ver primero el personaje de, del sobreviviente y al último dejarlo más interesante, el asesino, junto al mapa y sus habilidades especiales. Por el momento vamos a ver qué, qué es este personaje y de dónde sale, ¿va? Entonces vamos a ello. Información de personajes. Cheryl Manson. Dificultad fácil. Peñosa e impulsiva. Cheryl Manson, antes de conocida, conocida como Heather, intentó rehacer su vida tras la, la trágica muerte de Harry Manson, su padre adoptivo. Aunque se había liberado del culto religioso que la había perseguido desde su nacimiento, la culpa de la muerte de su padre la invadió. Y una oscuridad las castigaba todas las noches mediante pesadillas aterradoras. Para calmar su conciencia, fungió como voluntaria en centro de intervención de crisis para jóvenes problemáticos. Términos meses después... Terminó su entretenimiento con honores, con, el, con lo que podría responder llamadas telefónicas sin supervisión. Okay. Sin embargo, nada la había preparado para la primera llamada. Lo único que escuchó fue estática. El ambiente se llenó de tensión y de un humo negro comenzó a salir del suelo. Y un humo negro comenzó a salir del suelo. Y de repente escuchó la voz de una mujer, alguien de quien jamás pensó que volvería a saber. Porque te aferras a este mundo corrupto Sabes que solo Dios puede salvarnos No podía ser ella Claudia estaba muerta De pronto, todo, todo le dio vueltas y cayó de rodillas Sintiendo náuseas Una bilis eh, Bilis caliente atraves atravesó su garganta Y escupió sangre en el suelo Entonces el mareo que cesó Tan pronto como había comenzado Cheryl levantó la mirada y vio que se encontraba en otro lugar, un lugar frío y, y carente de esperanza. <risa> defensa, del, decir, defensa del alma. Has pasado por, casa por cosas muy duras y eres más fuerte por eso. Obtienes el efecto de estado res resistencia durante cuatro segundos tras curarte o recuperarte del estado agonizante. Puedes recuperarte del estado agonizante aunque te uh, afecte un maleficio, ok. Puedes bloquearse en la red sanguínea de Sherry Manson a partir del nivel 30 o Santuario de los Secretos, ok. Cuando tú o tu obsesión sean heridas, ambos verán la aura del otro, ok. Cuando tu obsesión se cure o cuando tu te cure, ambos obtendrán el efecto de, de estado querido, Queridad, caeridad, celeridad, celeridad, sorry, lo siento. Durante 6 segundos. Reduce la probabilidad de ser la obsesión. Si eres la obsesión, esta ventaja se desactivará. Ok. Va. Vamos con el siguiente. Alianza reprimida. Que las, que las fuerzas malignas te acechen no es nuevo para ti. Y le has empezado a, ser, a sacar provecho. Alianza reprimida se activa tras reparar generadores durante un total de 80 segundos. Cuando se repara un generador mientras la ventaja esté activada, presiona el botón de la habilidad activa para llamar el ente para que bloquee el generador durante 30 segundos. La ventaja se desactivará. Todos los sobrevivientes podrán ver los generadores afectados, marcados con una hora blanca. Ok, está interesante eso, está interesante. Pero bueno, mira, vamos a y ya tratamos de editar. Como pueden, ahí estamos subí la nivel una vez. Lo más que podamos, yo digo. Tenemos 95.000 monedas. Estoy jugando bien, bastante bien, la verdad. Entonces, subamos lo más que podamos. Bueno, lo que, para tener más o menos a nivel, ¿sabe? A ver. Vamos a desbloquear esto. En el, ok, metemos una caja. Vamos no a dar cuenta. ver, ligeros. Ok, esto me interesa a veces. Si bien que me cambié de audífonos no fueron nada temporalmente, nada no es porque en temporal cuando hace calor. Mejor voy a usar estos por el momento ¿eh? para grabar Ya para poder hacer otra cosa no. No, no sé, mira mira hey, eh, ah, oh, la, la Las nuevas, pero bueno, mira Estamos En un, en un mapa muy interesante Porque la es la única vez que he ganado en, Como asesino En mi vida, de la vez que lo he intentado Ah, oh, es pirámide Uy, uy, la neta, ala, así empezamos esto, no lo puedo creer, no es que no lo puedo creer, ah, no, mano, no, no, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches, no no manches, no no uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Creo que por el momento lo que veo es de que es muy lento. Ya medio Ya medio Creo que va a seguir por ahí. Ah no mano. No mano. Si sí me asusté, honestamente, sí me asusté. No mano, no mano, no mano. Si sí me asustó bien feo. Dije, no, ya valió. ¿Sabes? Dije eso. Dije, ya valió. Ya valió. O sea, está. Lo que es esto de aquí Que okay, mira, ya porque eran el primero Vamos a buscar un, ¿so un transformador también para apoyar al equipo Pues, como siempre lo digo Es muy importante apoyarse en equipo porque, yo, yo creo yo, no sé Cada quien tendrá su opinión, la verdad de, de si es bueno o malo Apoyarse en equipo que mira, eh, debe haber uno por aquí en, Y así tal vez ganar Sabes en un futuro Pero pues bueno, mira, hay que buscar Mientras un transformador que no veo, no encuentro ninguno no sé por qué voy para allá. A ver, mira. No se escuche que esté cerca de aquí, honestamente. Voy a intentar a reparar este de aquí en medio. Con suerte y le damos. Ah, amigo, mira. No se escucha que esté cerca por el momento. Lo que estoy medio viendo del de DLC tiene algunas. Unas, unas cosas buenas y unas cosas malas del personaje. No, no me refiero al sobreviviente realmente, me refiero de, de, del asesino, de Kirmija. Entonces, espero que, que intentemos salir de esas, esas cosas. Eh, espero practicar para. para eh, más o menos, aunque sea intentar eh, aprovechar al máximo el personaje, la verdad. A reparar, intentemos repararlo. Y así, pues salir vivos sea, de esta, la verdad. A ver qué nos pasa. La verdad es que no tengo la, la realidad de decir. Si si sobreviviremos o no, pero bueno, yo digo que sí, pues vamos muy bien, la verdad. Nos, nos curamos perfectamente. Uy, la, ahí, listo, ya se me explotó. Uy, muy bien, pues mira, vamos más rápido, vamos más rápido. Venga, tenemos que lograrlo, tenemos que lograrlo. Como veía, no tanto, nada más de estrés. Uy, venga, venga, venga. Uy, <ríe> literalmente así, listo. Digo, uy, pues, amigo, amigo, amigo. Venga, venga ya, venga ya. ¿Ok? Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Venga, venga, venga, ¡Oh! ¡Uy, la! Ok, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vamos de aquí, vamos de aquí, de una vez. Lo vamos a lograr, chicos, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Mientras que no se escuche, que está cerca. Venga, venga, venga, venga. Vamos rápido, vamos rápido, literalmente. Vamos muy, pero muy rápido. No se escucha que esté cerca, ¿eh? No se escucha que esté cerca y ya vamos a la mitad, ya vamos a la Sí, sí, sí, sí. Ok No se escuche que esté cerca, creo que se fue a otra entrada Uy Venga ya, venga ya Venga ya, venga ya, venga ya Eso gente, eso Yeah, yeah, yeah, yeah Y así es como empezamos el estreno de la primera vez que jugamos con el Grammy Head A ver su eh, trasfondo Y sus habilidades Entonces veamos, después de haber jugado con el personaje de sobreviviente eh, vamos a ver cómo nos va con el asesino Y tal vez hasta ganar una partida No lo sé, no lo sé la verdad Ok, vamos a ver Voy a bajar un poquito la música de, Bueno, el juego, mejor dicho en general Ok, a ver Información de personaje El ejecutor, dificultad intermedia Trasfondo, Pyramid Head es un ejecutor sádico y cruel al que le encanta castigar a sus víctimas mediante el dolor acechaba las horrendas calles de Sandhill abrumado por la estructura de hierro que lleva en la cabeza y cargando su gran cuchillo descomunal eh, realizando una tarea que nadie ha logrado entender ¿a dónde quiere que que, a donde quiera que iba, incluso los monstruos se ocultaban de la, en las sombras, y aquellos que se ponían en su camino eran víctimas de violentos actos de agresión. Cuando su tarea estuvo cumplida y su presencia dejó de ser requerida, se preparó para tomar un gran descanso. Sin embargo, sus habilidades fueron requeridas en otra parte. La niebla que se, se, se cernió sobre él era dife, diferente de la que estaba Acostumbrado a ver en Silent Hill, era como si cada parte tuviera la presencia de una criatura que se retorcía y lo buscaba. La masa nebulosa era una invitación a retomar su tarea sádica en y Pyramid Head avanzó hacia ella, volviendo a aceptar su responsabilidad. Ok, ok, yeah. mira, no lo, no, ahora sí lo leí seguido, pero bueno, mira, estoy de miedo, literalmente ahorita estoy jugando a las 12 para que sea perfecta ahora, para que sea perfecta ahora, ya saben, bueno, realmente la perfecta hora sería a las 3, si no me equivoco, pero, pero, pues, mira, vamos a ir cerca, ¿no? Cerca, cerca. Solo puedes activar este efecto una, una vez cada 80 segundos, ok a tu, a tu dura, atadura mortal, aquí es que, cuya vida está entrelazada con la oscuridad están destinados a sufrir juntos cuando un sobreviviente cure a otro un estado de salud al menos en 32 metros de distancia del asesino, el sobreviviente que realice la acción de, de curación y te dará, revelará su ubicación y, y activará atadura mortal durante los Seis, siguientes 60 segundos Durante este tiempo el, el sobreviviente Sufrirá el efecto de estado Inconsciencia Durante este el, a más de 16 metros De, sobrevi de sobreviviente Al que curó ah, Amigo ah, Amigo Ah ok ok ok No se puedo golpearla así directamente Supongo que voy a Cierta velocidad y eso me Beneficia bastante a mí Honestamente. Uy amigo. no, Lo voy a hacer de que luego lo estemos usando. Y lo voy a llamar, ¿sabes? Ay, que sea que me. Me pregunto por qué está herido. O por qué dejaron sangre, alguien sabe por qué. Oli, it's Johnny. Oye, honestamente no sé a dónde se fue Ah, ahí está ¡Eh! Neta, neta, ¿qué va a ser de estos que van a ser... No, ahí está, se va A ver si ya alcanzamos, a ver si ya alcanzamos Eso, eso, eso, eso, eso Venga ya, venga ya Ya lo herimos, ya lo herimos Por acá se fue Ah, ya está Uy, ya me... Ya, vale, madre Ya nos, ya nos agarraron uno, mira, ya está Venga, venga Quiero sangre, quiero sangre, quiero sangre ah, mira, mira. A ver, se fue por allá no sé si sea factible eh, enfocarse solamente en uno por el momento No sé, realmente Y no, ¿sabes? y no es prudente ¿Quién sabe? Es cosa de a ver cada quien ¡Oh! Ahí está, al suelo, al suelo Ok, mira, ya vemos Uy, lagazo Ok, mira Ahí está uno Aprovechemos A ver, a ver cómo salimos de aquí Por acá Uy amigo mira aquí, ahí ya está. Okay, mira vamos a dejarlo de una vez aquí. Que ya está. No. Ahí se quedó Ahora queremos ver el de allá, a ver cómo qué está haciendo allá. Qué hacen ahí. Uy, uy, uy. uy a ver. Escapó escapó escapó escapó. Mira ya está. Creo que ya había Bueno, mira, hay que, dejarlo, hay que dejarlo que se vaya Mientras descomponer, aunque sea Este que está aquí, trabajándolo No sé, siento que soy muy malo como asesino honestamente. Bueno, es que también, nada más he jugado Como tres o cuatro veces como asesino y... Ok, ok, mira Ahí está Vamos a hacerle daño a esto Ay, oh, Dios mío Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga ¡Eso! ¡Eso! A ver, a ver Por allá, por allá, por allá, por allá Venga, venga, venga, venga Ok, ok, mira, vamos Muy mal, vamos, muy mal Pero mira, aunque sea Ahí está Y me acerca así, ¿sabes? Me acerca así Chale A ver, mira, vamos muy bien, bastante bien Justamente. Y mira, justamente en entre el de esa rata. Le, di, le dimos, le dimos, le dimos, chicos, le dimos. Pero para dónde se fue corriendo, alguien vio. No mames, no sé a dónde se fue. Ah, no bueno. Está en cura. mira, ahí está la otra rata. ¿Qué? Neta! ¿Qué estás diciendo de que no? Ahí está y ahí está Ahí está, al suelo Se lo pitch. Rapidito, no tengo todo el tiempo del mundo A ver Ok, ahí está el gancho, vamos de una vez Falta un transformador, o sea, literalmente en menos de 6 minutos ya vamos a perder Vamos a perder pero mira, Épale, Épale, Épale, Épale, Épale, Épale. ¡Y! ¡Y! ¡Venga, ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! No, no, no, no te no, no, escapes. Es... Se escapó, ¿verdad? Pues de ¡Ah, Dios mío! Se escapó el desgraciado. No, no, no, no. Literalmente somos mucho mejores como. Como sobrevivientes que como asesinos Lo acabamos de comprobar Y no so, Supongo que es porque no he jugado mucho realmente como asesino Entonces igual si hay alguien que juega bastante Díganme algunos consejos ahí en los, en los comentarios Y nada, recuerden seguirme por cierto Recuerden seguirme ya sea aquí en YouTube Y si ya me siguen en YouTube vayan a Twitch, está en la descripción Y me llamo Mercurio Gaming Vayanme allá a Twitch a seguir Porque subo videos, transmisiones Los lunes, miércoles y viernes